Y ya que tengas las cejas como loca. Mm -hmm. Hello. ¡Hello! El día de hoy vamos a hacer un videito forzando un glow up. Forzando to glow up. No sé, ¿me entienden? He visto demasiados videos de esto y se me antoja hacer uno. Sí, necesito un glow up porque está nublado. Amo que esté haciendo frío y esté nublado, pero pues siento que me veo más pálida. Número dos, no he dormido bien. Antier, de ayer, ant de ayer para ayer me dormí a las 5 de la mañana. Entonces... No sé Creo que mi cuerpo lo resiente Se me ve. Bueno, creo que con la cámara no Pero tengo unas ojeras Y además mi cuerpo sí se siente un poco cansado Lo bueno es que mis clases terminaron temprano Pero de todos modos tengo poco tiempo Porque tengo otro curso en unos minutos Voy a hacer un poquito ejercicio rapidísimo Porque tengo muchas cosas que hacer Pero los viernes casi no hago ejercicio Porque siento que en la semana me salté varios días De ir a mis clases de voy a hacer un poco de ejercicio Me voy a bañar rápido Me voy a arreglar No sé si lo dije, pero... En esta ocasión va a ser un glow up porque voy a ver una de mis mejores amigas después de un año. Básicamente va a ser un glow up para una date, pero con tus amigas. Bueno, amiga. Pues, son unos momentos. Okay, fueron demasiados... Bueno, fueron poquitos minutos de ejercicio, pero... De verdad, hace 5 minutos, 10 minutos... O una hora, 30 minutos para no exagerar, hace una diferencia. Esto sí o sí tiene que ser parte de tu glow up. <ríe> Ya después de que también mi curso ya acabó, más que nada es como retroalimentación de lo que vienen en los módulos, pero la verdad estoy enamorada de este curso. Me gustaría que en mi escuela, y en general en la carrera de nutrición, dieran como más estas pláticas. Veración corporal, ser más inclusivos en cuanto a la nutrición. Por ahora estoy como muy. quiero sacarlo, por eso lo digo. Pero estoy muy como frustrada porque no hago como click. Solo con una maestra, pero no hago clic con los pensamientos de algunos maestros. Obviamente entiendo por atrás y lo ha dicho esta Ilana, Gina y Raquel con las que estoy haciendo el curso, pero lo han dicho de que ellas también pasaron por esto. Cómo sobrellevar a los pacientes, de que no, la gente no está tan acostumbrada a estos temas, de cómo llevar una consulta enfoque intuitivo eh, y con Hayes. Sé que poco a poco voy a poder encontrar cómo. Personas que quieran escuchar más este enfoque Me trae como mucha paz todos los viernes Y voy a extrañar cuando terminen estas pláticas Si quieren entrar al curso Les voy a dejar abajo el link O ver más talleres que ellas dan Porque de verdad necesitamos muchas personas Que conozcan más de este enfoque Pero bueno Voy a hacerme un marcha Para ahorita ya arreglarme Porque ya me bañé Y ahorita pues me voy a maquillar Me voy a poner ahorita unos cositos en la cara O en estas Encontrar esta mascarilla Esa no es la que voy a poner en otra ocasión Les enseño, pero es de cult o sea, creo que tiene fermentos Según esto, entonces Está muy chistoso Esto es lo que me voy a poner Uno que son de oro, con colágeno Por ejemplo, no me enfoca Voy a ir por mi matcha y ahorita regreso Para Comenzar este glow up ¿Qué? Ok, es Este es el verde que necesito en mi vida. ¿Qué estás haciendo, dude? Ok, no encuentro mi otra cajita de... But, bueno, de hojitas limpia, grasa. Soy una persona que se lava constantemente la nariz Pero hace poco vi un video donde te decía que La gente que tiene la cara grasa Pero bueno, no tan grasa, no tan acné Va a tener menos arrugas Por el hecho de que la grasita cuida mucho tu rostro Tampoco quitarse todo la grasa es bueno Lo que hago es que me voy a limpiar La nariz es papel para grasa De hecho, no me acuerdo si ya les había grabado algo así Pero puedes hacerlo tú en casa Entonces, pues nada más Te lo puedo hacer de la nariz Obviamente me acabo de bañar, pero Como me pongo... Un serum, como que se empieza a engrasar. Este es agua de rosas con um, coco. Okay, y ya no se ve tan cool. No sé por qué me sigo poniendo esto. Creo que lo voy a tirar. Es que no huele mal, pero. No sé si se van a ir a ponerme la cara? Este va a ser un make-up ligero. La verdad, ya no me especialicé en maquillaje. Aunque no sé si ya les había contado que tomé cursos de maquillaje, pero ya no. Ya no, ya no. No era mi vibe. No soy una make-up artist. Soy artística, yo justificando mis videos. ¿Por qué te vas? ¿Te aburro, Daniel? Okay. ¿Para qué vez estoy hablando mucho y quiero hablar. Voy a hacer un make-up más natural, ligero, beige, nude. Ah, no sé, ivory, unos colores más tranquilos. Yo, aunque tengo ropa de hace años que es de colores, nunca he usado muchos colores, siempre mi fava ha sido el negro. Pero uso los colores neutros, entonces por eso a mí también me gusta el maquillaje neutro Voy a empezar con el corrector Primero voy a utilizar este, este es bonito y baratox. De visu Ok, olvidé ponerme el primer Voy a poner este, aunque ya me puse el otro Pero bueno, no pasa nada Este no es un canal de make-up, tú puedes hacer lo que quieras Y ahora voy a usar sí Gold beige La verdad me puse claro abajo Porque en mi creencia Y si en la manera en que yo me maquillo Esta parte Esta parte como que va a hacer que se vean menos mis Ay, yo no me puse esto Estoy bien torpe um, I was... Bueno, podemos hacer una segunda parte de otro glow up pero esto es lo que me iba a poner en la cara. Y lo olvidé porque ando a las perlas. El punto es que para bajar el color moradito en mis ojeras, me puse ese clarito y encima me voy a poner este, que es como ya para corregir de manera general. ¡Teo! Este es como mi verdadero tono. No estoy sé, diciendo que soy morena amarilla. Entonces este fue el único tono que encontré que se asemejaba en cierto modo a mi cara. Me voy a volver a poner aquí arriba el corrector para dar más... Y ahora a sellar con esto. Que tú puedes usar el que tú quieras. Porque este yo lo tengo de hace un buen. La verdad es que no soy de mucho de comprar maquillaje. No desde sé si ya caducó. <ríe> este Pero no desperdicimos. Tratamos de ahorrar. Pues no me ha causado ninguna reacción alérgica. Entonces. Ahora voy a utilizar como ya sombras Tono 5. De visual. Y tiene esos colores. Voy a usar este. Que es color como vainilla. Ahora voy a usar esta, tono 12. Voy a utilizar el color. <risa> este... ¿Color? Oh. No, este es color como naranjita. voy a poner encima para no verme tan pálida de los párpados no, ¡Oh, no! ¡No! Ok. Ahora me voy a enchinar las pestañas y ahora me voy a poner ¿cómo sí, voy a dar profundidad de mi ojo y me voy a poner ahora esta paleta cuál es de colores como nude este, me gusta mucho aquí se ve como naranja pero no es naranja es como color piel, lo voy a combinar con este y ahora me voy a pintar el párpado interno no sé cómo te diga, lit este color que era de covergirl hace años pero este está como brillosito, metálico. No se va a ver tanto, solo es como para dar un poco de luz. Quiero escuchar profesional, pero no lo sé. No sé cómo se ve, pero bueno, like it. Antes de ponerme el rímel, les voy a enseñar mi método para las cejas. Tengo este gel. Puedes comprarte un gel, bueno, más bien un rímel transparente. O sea, puedes intentarlo y hacerlo de varias maneras. Y te peinas las cejas para arriba. Porque veo lo del jabón y sí lo he utilizado, pero tengan cuidado porque alguna vez yo me enchilé... Bueno, no me enchilé los ojos, pero me dio una alergia en los ojos porque me cayó y eso. Entonces siento que si te caen partículas de jabón en el ojo, yo ganaba problema. Entonces este gel, pues evidentemente no se va a caer. Nada más tienes que peinar hacia arriba. Después ya se lo voy a rellenar. Se ve muy natural. No sé si lo logran percibir. Okay, ya que tengas las cejas como loca, las o sea, se ven como más peinaditas. Todo lo que quieras, tu cara. Voy a ponerme arriba. No me maquillé durante toda la cuarentena, entonces ha sido esporádico mi maquillaje. Entonces, ahorita, sí, por eso estamos haciendo este glow up. Vamos a ver cómo se ve. Hasta ahorita me está encantando. Que tengo uno que me cuando pueda ir al centro de nuevo? Porque a la verdad no es fácil de conseguir, o sea encontrar de esa marca en ese modelo de rímel que yo tengo bueno que antes usaba mucho te la separa súper bonito y no sé te las deja no sé parece que te pones pestaña por pestaña ahora que pueda voy a hacer un review de esos de ese tipo de rímel yo he probado de todos <coughs> de todos tengan cuidado de no pintarse el párpado solamente vamos a rellenar huequitos súper rápido Ahora, blush Roto como siempre Y sí, se voy a poner como chapitas Este también es de Bizu. No, Jordana Chertanix Snacks. Es el Rose Silk la Highlight es de Pupa La verdad creo que es una sombra, pero yo la uso de Highlight Este es como perla y este es un poco más rosado Voy a combinarlo ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa aquí es Que me voy a poner estos jeans Son sí, de Sara También son Momfit Creo que es Classic Momfit Igual, pero estos son claros Este top blanco básico Creo que este es de Forever Pero lo voy a como que meter para que se haga crop No cortarlo y este es que también es tipo crap. No se ve aquí, pero me lo voy a poner porque pues está haciendo frío. Y ahorita van a ver lo que llevo encima. O sea, mi saquito blazer para dar como el contraste casual. Y zapatos van a ser unos converse ahorita ven. Ok, ya estoy cambiando. Y pues la verdad es que mi cabello me gusta así. No le voy a hacer nada porque si no, <risa> voy a tardar más. Tengo que ya prender la luz porque <risa> está oscureciendo. Pero... Me voy a poner, tengo varios colores Y la verdad son una versión Creo que se llaman dupes Que son más bonitos eh, Bueno, son similares a algunos de marca Y baratos, cremosos duran bastante, no sé Bueno, bonito y barato Este color es, por si lo quieren Saint, no sé la verdad eh, dónde andan estos bueno Así quedó mi look Solo quiero ponerme detalles pequeños porque no quiero verme muy exagerada Y pues ya traía una pulserita aquí Solo este reloj Y la bolsa Es una bolsa muy vieja que tengo que comprar en un bazar Y ya, este es el look de today De today Este es el makeup. Este es lo que se ve Este es el blazer que me puse La bolsa de bazar Y el jeans de Sara Y... Converse, no sé qué versión son Pero son como estilo piel Pero no son de piel, con plataforma Ready Ok, ya llegué Sana y salva, la lluvia estuvo muy Caótica, pero here we go uh, Este, la verdad no sé qué vamos a comer Pero ahorita lo voy O sea, realmente fue hace dos años Para mi cumpleaños antes de la pandemia Ay, Gracias Bye. Yo llegué a casa Y estoy muy feliz Porque este día Y todo el proceso resultó muy padre. Me sentí muy bien pues arreglándome y no quiero que se escuche superficial, pero creo que es algo que si de vez en cuando nos sentimos apagadas o es una ocasión especial o tú quieres consentirte para ti, es necesario y es respetable que cualquier persona que quiera maquillarse y si hay chavas que lo hacen diario, bien por ellas, porque es algo que también en su buen sentido es de amor propio y es lindo dedicarse tiempo para hacerte sentir bien. Y bueno, no quiero que suene así como vanidoso, pero realmente está bien. No tiene nada de malo que hacerse, apapachar, arreglarte. Y bueno, no me gusta la palabra arreglarte, sino maquillarte, destacar tus facciones que ya propiamente son hermosas. Me gusta mucho este tipo de videos y puedes enseñar tips. Diferentes maneras que tú haces para tener este glow up. pienso hacer más de estos. A lo mejor con otras estrategias o cosas que puedes hacer tú para llenarte y tener este como glow <risa> repitiendo. Mientras a ti te va a sentir bien. Saca lo mejor de ti. Sigue haciendo más de eso. Como final. Amo a mi amiga. O sea. Somos amigas desde la prepa. Otro punto también es. Um, cultivar y seguir nutriendo esas amistades. Que por ejemplo ella y yo. Antes éramos mucho más unidas. Ahorita por la pandemia también no nos habíamos visto. O sea ya tenemos como un año de que no nos veíamos físicamente. Nunca dejes de lado esas amistades. Yo cometí el error de. Alejarme de algunas amistades. Pero sigue nutriendo esas que tienes. Y que o sea enfócate en lo que tienes y no en lo que dejaste o lo que ya no tienes hay que seguir nutriendo esa parte de nosotros eh, en cuanto a amistades y también de nosotros mismos porque es lo que tenemos para ofrecer a las personas y no sé, siempre que veo a esta Lore es como wow me siento muy bien, su energía siempre fue muy buena para mí eh, muy linda, siempre me dio paz y son de las personas que tú debes de conservar toda la vida pues como que conoce demasiado bien enseñarles lo que me regaló. Una tacita de leopardo, de verdad. Pronto haré algún video de cosas sobre mí. Pero yo soy mega fan del leopardo. Y pues bueno, eso sería por el video de hoy. Eso, es, eso sería todo por el video de hoy. Gracias por estar aquí, apoyarme, eh, ver mi contenido. Y espero que le sirva o le deje algo a alguien. Porque eso es lo que quiero yo respecto a mi canal. Convertir cosas de valor. Que les dejen algo a alguien. Aunque sea una persona, pero que les deje algo. O que les guste... Algo que yo les muestro Básicamente es eso, o sea, quiero compartir cosas que me gusten a mí Que me hayan ayudado a mí en algo Y tenga un impacto Entonces, descansen, los quiero Y nos vemos en el siguiente video